Pero vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a poner un objetivo. Vamos a ver que queremos facturar 3.000 euros al mes, ¿vale? Los que estáis aquí, tanto en Instagram como en YouTube, queremos facturar 3.000 euros al mes. ¿Qué tendríamos que hacer? Atento, atenta, porque esto es muy importante. Yo quiero facturar 3.000 euros al mes. Entonces tenemos diferentes alternativas. Yo te voy a plantear tres. Tienes opción 1, vender un producto de 3.000 euros. Uy, Dani, ¿es posible vender un producto de 3.000 euros? Y 50 productos de 3.000 euros. ¿Por qué? Porque lo he hecho. Y lo tienes en YouTube documentado. Puedes hacer 10 ventas de un producto de 300 euros. Llegarías a los 3.000. O incluso puedes hacer 100 ventas de un producto de 30 euros. Digamos que tienes tres opciones para llegar a 3.000 euros al mes. Una venta de un producto de 3.000 euros, 10 ventas de un producto de 300 o 100 ventas de un producto de 30. Y habrá alguien que ahora diga ¡Ay, pero yo no tengo dinero por invertir, Dani! ¿Cómo voy a buscar a esas personas? Y hay algo de lo que te voy a hablar con los lanzamientos. Y es que hay un término que se llama interés compuesto. Bendito interés compuesto. Escucha. El interés compuesto lo que te permite es autofinanciar tus lanzamientos. Ay, ¿Cómo autofinanciar mis lanzamientos, Dani? ¿De qué me estás hablando? Te voy a poner el caso de David porque creo que a través de las historias lo entiendes mucho mejor. David, cuando hicimos su primer lanzamiento, vale, David es un psicólogo, que oye, pues tenía su consulta pero mmm, él quería dar como un pasito más, ¿no? A, eh, ir un pasito más allá. ¿no? Que al final no quería estar atado pues, a, a, su, a, su, a su despacho todos los días con un horario fijo. Quería saborear esa libertad. Y entonces hicimos su primer lanzamiento que facturó 10.000 euros. Su primer lanzamiento. Invirtió, creo que invirtió como 800, 800 euros, una cosa así, está documentado en YouTube. Y facturó 10.000. Entonces, ¿qué hizo? De esos 10.000, no retiró todo. Cogió una parte, se la metió al bolsillo, pero la otra la reinvirtió para hacer un próximo lanzamiento. Y en vez de 800, lo que hizo fue, oye, pues voy a invertir 3.000. De esos 10.000 que he sacado, 7.000 me los llevo al bolsillo e invierto 3.000. Invirtió 3.000 y facturó 50.000. 48.900 y pico, casi 50.000 euros. A raíz de ahí, ¿qué hizo? Cogió las maletas, cogió a su pareja y se mudó a vivir al centro de Madrid. Por eso te digo que no es la facturación, que es lo que esto supone. La libertad que te da de esos 47.000 que facturó, ¿qué ha hecho? Ha cogido 5.000. Se ha quedado con 45.000 y ha cogido 5.000 para invertir en el siguiente lanzamiento. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Ha, con esos 5.000 ha facturado 50.000. Y ha cogido las maletas y se ha ido un mes a Vietnam con su pareja a disfrutar. Eso es el interés compuesto. Que puedes empezar a hacer haciendo lanzamientos aunque no tengas ni una comunidad de seguidores. Aunque no tengas ni dinero. Da igual. Porque te vas autofinanciando con los lanzamientos.